Director del recinto UAS aquí en San Francisco de Macorís. Maestro, salud y qué bueno que estás con nosotros. Sí, muy buenos, buenos días. días. Sintiéndome muy bien aquí, porque además de la grata compañía suya, tengo otra <risa> muy grata compañía, la maestra Nelly Tain. Gracias. Muy buenos días. Qué bien, bueno, bien. qué bueno que está con nosotros. Y como decía Nelly cuando le vio llegar y que usted se sentó, se veía como relajado, ¿verdad? Sí, muy eh, Este viene temprano y una y una temperatura agradable. Sí, la temperatura muy buena, pero cuando a uno le gusta el trabajo, cuando uno el trabajo lo realiza con mucha pasión, se siente bien, no no se genera tensiones. Eso el es trabajo importante. genera tensiones cuando usted lo hace con disgusto, pero cuando se hace a gusto y con deseo de, de servir, entonces uno siente la satisfacción. Medina, bueno, ¿cuáles han sido los logros más importantes en su gestión? Es un, es un listado bastante <risa> bastante amplio. Por donde quiera que uno se mueve, ya sea en el CURME viejo, en la sede central nuestra, en las aulas de Cotuí que acaban de pasar a ser... UAS, su centro Cotuí, por decisión reciente del Consejo Universitario, encuentra grandes logros. Le voy a empezar por Cotuí. En Cotuí ya tenemos una licitación de un terreno con un aporte de 20 millones de pesos que el, el la barridor le tiene que hacer al ayuntamiento y el ayuntamiento le donó los terrenos. El Ministerio de la Vivienda ya fue con los planos con una decisión del presidente de construir la ciudad universitaria de Cotuí. Una propuesta de nosotros desde que estábamos en campaña y una perseverancia con el apoyo de la comunidad de Cotuí, de un comité que hay en Cotuí pro Que muy, por mucho tiempo estaban demandando. Demandando ese, esa conquista. Logramos un espacio, un local cedido por el ayuntamiento municipal, para un acuerdo UAS infote y ahí se imparten decenas de cursos técnicos, UAS Infotech. Y nos acaban de entregar ahora el local de un centro tecnológico de los que construía el gobierno, y ahí estamos habilitando modernas oficinas para trasladar las oficinas de UAS Cotuí. Ahí es que pudimos observar en esta semana a los Greda trabajando. Exactamente, ya con, eh, dándole condiciones al parqueo, a los parqueos, para empezar por Cotuí. En el Curna Viejo lo que era la, las aulas que estaban en el abono, con un remozamiento y a muy bajo costo, tres aulas muy remozadas. Pero estamos, estamos hablando de, de conquistas en términos de, de construcciones de infraestructura. De, de infraestructura pero la valoración que yo creo que tiene la sociedad que tiene el estado dominicano que ha estado muy de cerca con, con el recinto nuestro eh, el sector privado de San Francisco de Macorís las demás poblaciones de la región eh, nuestra noreste ¿verdad? no nordeste, sino el noreste Muy difícil difícil resulta es que ya no hay un rompecabezas para salir de Castillo hay que pasar por San Francisco de Macorís o de Nagua y hay que pasar por San Francisco de Macorís porque ese recinto se colocó como era Licey al Almedio y Salcedo que para hacer un viaje por dentro como decimos hacia la ciudad de Santiago había, que había primero primera. que preguntar o A veces yo venía llegando a Licea y al medio y tenía que desviarme otra vez para venir por fuera por la autopista Duarte, entonces... ¿Por qué había que desviarse en Medina para pasar por, por los, aquí? Por los incidentes eh, constantes <risa> en Licea y al medio, en Canca la Reina, Canca la Piedra. Yo sé de eso porque yo estuve por ahí también <risa> Y como en San Francisco no pasa yo nada estuve, de yo eso. Estuve, yo estuve por ahí como dirigente político. <risa> bastante agitador en una época, pero nosotros logramos que los diferentes sectores de la universidad, y en ese sentido tenemos que agradecer la colaboración y la participación de todos, eh, entendieran que una universidad con 52 años el próximo 27 de febrero, con los aportes que le ha hecho a la región de más de 30 mil profesionales de grado. Ahora van a ingresar más de 800 profesionales en la próxima investidura, que yo sé que ustedes de eso van a querer hablar también. <risa> no, eh, lograr esa paz, pero lograr cuando estábamos en la presencialidad, que los estudiantes de la UAS de la región porque la provincia son tres provincias que impactamos la provincia sánchez ramírez la provincia duarte y la provincia hermanas mirabal y tomamos un poco de la provincia de la vega con ranchito rincón jimabajo eh, y mariba etcétera casi cuatro provincias Llegar a la UAS y tener la posibilidad de un desayuno económico y de un almuerzo casi gratuito, poner a operar ese comedor universitario. Además, maestro, además, además... perdón, para... antes de, de llegar ahí, que son unas partes sumamente importantes, ¿a qué atribuye el maestro Miguel Medina? A que la familia universitaria tomó conciencia de que esas acciones que antes eran comunes y evitaban eso que usted acaba de decir, pasar por San Francisco... Eh, eh, ya desaparecieran casi en su totalidad Nosotros lo predicamos con insistencia Pero además la gestión que hemos eh, encabezado No le da participación, es inclusiva Te voy, voy a poner un ejemplo y la maestra está aquí La maestra tiene una simpatía diferente a la mía En la Universidad Autónoma de Santo Domingo Y participa incluso activamente en un proyecto diferente al que yo participo. Pero el director del recinto no se pone a decir, no, esa no puede coordinar una maestría. Tiene que ponerme uno de los míos. Sí. Sino que hemos logrado. Escúchame que pongo el ejemplo con, no, no, usted, hay con usted maestra... Porque podría poner no, diversos práctico, claro, diversos claro. ejemplos. O sea, una, part, una gestión participativa, inclusiva. No, y el trato también de toda la vida. El trato a todo, a todo el, el personal. Cada vez que yo comienzo a levantar una reivindicación para los trabajadores, terminan haciéndome tres o cuatro huelgas, por lo que yo inicié promoviendo como reivindicación. En esta gestión, porque la parte administrativa es la más compleja de dirigir en la UAS, nosotros como docentes, ...podemos impartir cuatro o cinco semestres... ...sin muchas intervenciones de las autoridades... ...porque la maestra ya sabe cuál es su carga académica... ...en cada semestre, sabe todo lo que tiene que hacer... ...la parte administrativa es la más compleja... ...y la gestión nuestra... ...bueno yo soy un hombre que vengo de una tradición sindical... ...apasionado para, Nadie que, el puede venir a apasionado para que el trabajador... ...logre reivindicaciones... Yo, yo soy un crítico histórico in, en, el, in, en el interior de la universidad, de las distorsiones que hay, de los privilegios para unos a veces y la discriminación para otros. A mí nadie me puede pasar eso, sin, sin importar a quién beneficia o a quién perjudica. Yo lo que creo es que hay que ser democráticos de verdad. Lamentablemente nosotros tenemos hasta movimientos políticos de centro, de izquierda y de derecha, que la gente se, y se inmola luchando por la democracia, pero cuando llega al poder se convierte en un dictador. Uh -huh. Eso es lo que hay que aprender para poder armonizar. Ser democrático de verdad y no decir, ah, por ese hijo de fulana que dirigía la universidad antes que yo, le voy a perseguir por eso. O sea, cada ser humano, usted tiene que respetar la dignidad humana, y ahí me ayuda mucho mi condición de abogado especializado en derecho constitucional, la dignidad humana, eso hay que asumirlo con vehemencia, el ser humano hay que respetarlo y hay que ayudarlo hasta en las peores condiciones. Fíjense que me, se me quieren como... Y a ti también se, como que se, <risa> <hay> que, <risa> se, se te humedecen los ojos. <risa> ¿Por qué hay que ser así? Es que hay que ser así. Entonces, el que dirige con Tener un... Tener un don de gente, Medina. Un don de gente. El que <risa> tiene un buen estilo de dirección. Tiene métodos para dirigir. Por ejemplo, yo tengo yo tengo criterios para todo lo que se va a hacer. Usted no me va a decir a mí que porque usted es amigo mío, tiene que pasarle por encima a la maestra, si a ella es la que le corresponde, le corresponde el derecho. Claro. Yo Pero, tengo un lema que dice, el amor no me quita el conocimiento. Bien. Medina, este, algo que se ha comentado mucho en la pandemia es que algunos estudiantes eh, han desertado de muchos centros. ¿Cómo ha sido este caso en relación al recinto Este, y qué cantidad de estudiantes actualmente tiene? Eh, tenemos uh -huh. miles de estudiantes en espera. Uh -huh. Bueno, aquí Gerson, el, el comunicador, me escribe, uh -huh. yo y mis tres o cuatro hijos estamos esperando que vuelva la presencialidad okay. para reintegrarnos a la universidad. Hay miles de estudiantes que no se han incorporado a la forzosa virtualidad Lamentablemente, en el semestre pasado nosotros teníamos una matrícula de aproximadamente 15.000 re reinscritos. Porque hay mil y pico de matriculados, sí. pero los, los que se reinscriben en el semestre siempre son menos. Ahora bajamos alrededor de 13.000. Uh -huh. O sea, no es auspiciosa la situación. Sí. Eh, ya se vislumbra la posibilidad de un retorno a la, a la presencialidad o a la semipresencialidad. Mi conversación ayer con la rectora, que yo le estaba comunicando la colocación de múltiples cámaras de seguridad, porque hay una juventud que viene con mayores perturbaciones ahora. O sea, cuando usted junta en, tiempo, en, en el mismo tiempo y en el mismo espacio 4.000 o 5.000 estudiantes, pueden generarse situaciones uh -huh. de conflictividad y hay que tener mayor Control, seguridad. Sí. Y ella me decía, pero no serán tantos simultáneamente, porque será como 50-50. Eso fue una conversación, una conversación privada y ya hay escuelas que están... Llamando a los profesores a seleccionar asignaturas que van a impartir eh, virtuales o que van a continuar impartiendo de manera virtual y cuál es presencial. Muy bien. Los laboratorios que ya son presenciales, naturalmente que habrá que reforzar. Es decir, que la universidad ha iniciado desde el semestre pasado ese proceso. Ese proceso. Yo, yo creo Entonces, que, que, que esa es una agradable eh, noticia, maestro, el hecho de que ya por lo menos eh, una parte se puede ir sumando ya la presencialidad como usted señala semipresencialidad porque no va a ser en su totalidad y proporcionará ah. mayores oportunidades Víctor, no, no a no podemos esos, ir sin a esos, a, claro, a, a esos, esos, es lo que ha pasado con a la esos, estudiantes, pues, que están, están con a esos, esos estudiantes que se quedaron rezagados eh, le proporciona la, de nuevo la oportunidad de que se reintegren Exacto. hay hay un tema maestro es que no se puede como dice Nelly quedar sin tocar y es la situación que actualmente se, está, se ha generado en el centro universitario y es la posposición de la investidura que estaba prevista llevarse a cabo antes de finalizar este año y que se ha pospuesto. No en el centro, no en el recinto nuestro. Sino sí, aclarar que es en la universidad universitaria en, en, en la mitad, en es. la mitad. De la UAS. De la UAS. De la porque la mitad de la UAS está desde Santiago Rodríguez, ahora de <risa> pero de no tiene Es esa no es porque en lo personal yo pensé que solamente no, era no. aquí en el recinto. Desde no, no, Santiago Rodríguez, Mao, la Santiago, La Vega, Bonao, San Francisco de Macorís eh, y María Trinidad Sánchez, Nagua y pu Puerto Plata. ¿sí? Las nos, razones, maestro. ¿Qué Puerto fue lo que pasó? Plata. ¿Qué pasó? Lo que ha pasado debería ser entendible. Y yo le voy a hacer una, una, una anécdota breve. A uno de los que estaban protestando por la posposición, yo me le acerqué y le pregunté, si usted fuera estudiante de medicina y la posposición lo fuera a beneficiar para que usted también pueda graduarse... Usted estaría, estaría protestando, y no me dijo ni sí ni no, pero se quedó pensando. Reflexionó. Hay que ser coherente. La investidura estaba pautada para 10 o 17. Tentativamente se había fijado el 10 para llenar todos los procedimientos, los requisitos que se tienen que cumplir. Son requisitos muy rigurosos en la OAS porque es mejor posponer una investidura y no que se vaya a colar un graduando sin haber cumplido con los requerimientos de, de estar realmente completo ya, haber su expediente. concluido su, expediente, su carrera. Entonces, cuando ya la investidura está preparada, nosotros, registro trabajando muy fuerte aquí, preparó 781 expedientes de grado. O sea, nosotros vamos a tener una mega investidura en el caso, aunque es regional y virtual, eh, cada, cada recinto y cada centro expresa su particularidad en la investidura. 781 más lo de posgrado. O sea, una investidura que puede llegar a 850, 900 Aquí, eh, en el recinto no hay... En este recinto, <coughs> en este recinto nuestro. Todo preparado. Pero surge una protesta de <coughs> más de 100 de estudiantes de medicina. No íbamos a graduar médicos. Y otras áreas de la salud, nosotros impartimos enfermería, bioanálisis e imagenología. ¿Qué sucedió con esos estudiantes? Que no pudieron someterse al calendario propuesto para poder realizar la investidura el 10 o el 17 de diciembre. No pudieron completarlo. No tenían derecho. Estaban haciendo una protesta, pero no cumplieron porque prepararon la, presentaron la tesis para ya tener la última calificación 20 días después que se cerró el proceso. Y eso tiene que asentarse en registro. Ahora, ¿qué resulta? Que siempre hay algún argumento y hay, argu hay argumentos que son de peso. Los estudiantes de medicina tienen más de un año de retraso. ¿Ustedes saben por qué? Porque durante la pandemia se retiraron los internos de los hospitales. Y entonces se acumularon varias promociones de internos que había que irle dando salida de manera Que no fue culpa de ellos. No fue culpa sí. de ellos, de la pandemia. Los estudiantes de medicina tienen que realizar un curso de tesis para poder prepararse para elaborar la tesis. Los demás estudiantes terminan con un curso monográfico. Pero medicina e ingeniería tienen que preparar. Una investigación. Tesis, una eh. investigación. Y cuando alegan, pero es que tenemos un año y año y medio que debió ser nuestra investidura. Entonces ahí viene el argumento hasta de funcionarios. Pero van a perjudicar 2.000 por 56 estudiantes de medicina. Van a perjudicar 2.000 por 100 estudiantes de medicina y de ciencia de la salud pero es un argumento de peso. ¿Y qué bueno, resulta? Se cuál es la prisa, ¿Qué, re, ¿qué <risa> resulta entonces? Que se, está, se está moviendo la formalidad muchísimo. de la investidura para el 25 de enero. Sí, de yo navidad? sé cuál es, yo sé, yo tengo conciencia de cuál es la la, prisa. la perturbación. Mira, no hay prisa para nombrar contadores, ni educadores, ni administradores de empresa, ni agrimensores. No hay prisa para nada de eso, porque es. Son días. En, en, en diciembre días. y parte de enero. Diciembre Dios y parte Dios de enero. No hay el, el famoso <coughs> concurso pendiente de, de educación. No podrían, no podrían incorporarse Alejares. en esa parte. Ahora, el mes de diciembre. En el mes de diciembre viajan muchas personas. Del exterior a la República Dominicana Dominicanos ausentes Con una cantidad de jóvenes que tienen sus padres Su mamá En Estados Unidos y en otros países Que ya habían hasta Comprado el vuelo Eso es entendible Pero Ese hecho Que es individual Y es verdad Una sí, sí. aspiración y, y algo emotivo no, Emocional Es en la vida hay que saber ceder y usted para, para que los demás puedan sentir las mismas emociones. Graduado de médico, que es la carrera más difícil, la que, en, en la que más trabajo se pasa, yo creo que no, que puedo hacer esa afirmación. Entonces, pero aquí no hay, sol, aquí se ha perdido la solidaridad en la República Dominicana. Yo pensaba que esa pandemia nos iba a generar mayor sensibilidad y mayor sensibilidad. Solamente por pero, el hecho de quedar a vivo. Vez, a veces me da la idea de que se ha fortalecido el individualismo. Porque no pasa nada del otro mundo en términos de usted perder oportunidades entre el 17 de diciembre y el 25 de enero. Se alegaba que para el 17 de diciembre, que todavía hay tiempo, se podían procesar los expedientes de los estudiantes de medicina y realizar la investidura el 17 de diciembre. Pero nosotros tenemos unas vacaciones colectivas, los servidores administrat administrativos, me a partir del día 9 de diciembre. Entonces, definitivamente, maestro, la, ya la, la grabación fue pospuesta, ¿para qué fecha? Para el, Ayer me lo confirmó la, la rectora, yo fui incluso con deseo de ver si la no. ablandaba. Yo tuve una entrevista con ella ayer, ¿Será una tratando graduación de virtual, ablandarla, a ver si se buscaba una media, ¿verdad? El 20, el 22, sí. lo que no puede ser el 24 de diciembre <risa> o 31 de diciembre, día primero. Pero ella dijo, no, no, se ya se quedó para el 25, porque eso implica un movimiento y afuera de nosotros estando, todo el personal administrativo estando de vacaciones okay. colectivas. ¿Virtual la grabación? Será virtual. Okay. Será bueno. virtual porque es una investidura regional okay. que ya hay inscrito más de 2.000 graduantes. Maestro, eh, yo creo que nosotros, tanto Nelly como el, el equipo de producción de contacto diario, pues vamos a hacer un compromiso con usted. Porque yo soy de lo que desde el principio de su gestión como director del Recinto UAS aquí en San Francisco de Macorís me ha identificado eh, desde el momento que fue elegido. Yo creo que el Recinto UAS pues ha elevado su nivel con la presencia hoy. suya eh, como director. Y yo creo que nosotros vamos a hacer, estamos en el deber de hacer un programa especial, al momento de usted ya casi estar concluyendo eh, su responsabilidad como director, para mostrarle a la familia universitaria, con a la imágenes. región del Nordeste, con imágenes, eh, su hoja de servicio durante esto años que usted ha sido director sí, del más Así necesario. que es el compromiso nuestro y el suyo para con nosotros. Yo espero ya en siete u ocho meses que restan deseoso de que pasen rápido. Sí, pero eso no quiere decir eh, que siete meses que tú vuelves para acá. no per, Usted per, vendrá varias veces, pero terminar, ese es el compromiso. Per, eh, no fallarle, no fallarle. Sí, yo, sí. No, yo aposté a no fallarle a la sociedad a hacer un trabajo que que quedara ¿verdad? como un aporte, como han hecho otros, son 52 años y ahí hay gente que se ha, se lo digo en términos popular, se ha desaforrado trabajando <risa> por <risa> ese recinto y por la juventud de esta región y del país. Qué bueno, así que nosotros, maestro Me Miguel Medina, su presencia. feliz y contento Gracias. de tenerlo con nosotros aquí, de verdad que así como usted eleva el nivel, de Recinto Guay en San Francisco de Macorís, con su presencia, así eleva el nivel de este espacio, contacto diario su presencia. Y aquí con un tiempo. poco ya. <risas> gracias, gracias, Miguel Medina, por gracias, estar con gracias. nosotros en la entrevista VIP en el día gracias. de hoy, en este viernes, un viernes especial, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Viernes negro y lo de negro por los especiales que hay ¿no? sí. Así que gracias profesor No es que ya hay que cambiar ese paradigma De que si es negro es, es, nega, es malo Y hay que cambiarlo sí, Porque de, hoy es un viernes muy demasi, bueno Demasiado, <risa> demasiado deportistas Así De ese es, color sí. que han puesto en alto El nombre Así de la es, República es. Dominicana Gracias maestro por estar con nosotros